Porque hoy es Navidad en pijamas. ¡Qué gusto! <risa> eh, ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Les presento a mi hijadito ¡Precioso! ¡Hola, Precioso. ¡Mira, precioso! qué ¡Ay, qué bonito! ganas, ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! sigue. Hola. Oh, oh, ¡Ay! <risa> ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Que ¡Hey bellas! Hoy es Navidad Casi no se nota, ¿verdad? Andamos navideños, andamos uniformados Porque hoy es Navidad en pijamas Allá en casa de mis suegros Y pues ustedes nos van a acompañar el día de hoy Quiero contarles que este año llegó el Niño Dios con nosotros. Bueno, pues primero les muestro que aquí hay dos cajitas. Que esta, pues fue un regalo de mí para mí. Es de Dulce Paz Invitaciones y es una agenda que pues ya se las mostraré más a detalle en mi Instagram. Ya saben que ya les muestro todo. Está padrísima. Eh, yo esta me la pedí. Y por acá literalmente me llegó así como que de regalo de Navidad Esto que viene de parte de Inovella eh, Ya también eso se los mostraré a través de mis historias Me llegó un paquete más que es de Daphne Ese se los estuve mostrando el día de ayer Que pues bueno, eso fue el día eh, 24 de Diciembre Por ahí en historias De hecho ahorita traigo unos calcetines que ella me, me obsequió Tal como les dije, ando estrenando los calcetines de la Daphne Store. Los calcetines que nos estuvo enviando mi amiga Daphne. Y pues yo traigo mallas térmicas. Porque soy muy friolenta, pero ahí están los calcetincitos. Pero lo que les contaba es que llegó el niño Dios. dejó aquí unos regalitos que son para unos niños preciosos de la familia. Y pues hoy los vamos a entregar. Algunos no personalmente, pero pues así las cosas. Vámonos. Hola Samantha, ¿te acuerdas de nosotros? Nos viste en el bautizo, ¿te acuerdas que nosotros fuimos los padrinos de un bebé al que viniste a la fiesta? Yo soy eh, Claudia, tía de Alex y él es mi esposo Juan Carlos y te queremos contar algo. El niño Dios llegó aquí a la casa y dejó un regalo para ti. ¿Quieres ver qué te llegó? Ojalá te gusten, porque pues el Niño Dios aquí los dejó, yo creo que porque te conoce. Bye. ¡Adiós! ¡Hola, Yeretzi! ¿Te acuerdas que nos conociste ayer? Yo soy tía de Divier y él es mi esposo. Y yo no sé cómo pasó, pero te cuento que el Niño Dios dejó algo para ti en nuestra casa. Y como pues ya no te pudimos ver hoy, pues te mandamos el regalito. Esperamos que ya lo hayas recibido, pero de todas formas aquí te muestro que. Ojalá te guste. Hasta la Walmart en pijamas venimos De regreso a la casa porque se nos olvidaron los regalos el intercambio de hoy. Mala <risa> suerte. Quedamos, quedamos. Muy emocionados, nosotros salimos, que es que los regalos de los niños y que amonos, y que vamos a la Walmart, porque hasta llegamos a Walmart así en pijama y toda la cosa, llegué por ahí algo que nos hacía falta, y unos yogurts, y Pumbale, que nos cuenta que no traemos los regalos en el intercambio de hoy así que de vuelta a la casa ese primero, ¿sí sabes? A ver, ahí sí está. Te lo pongo, Pásamelo, pues. Ven, yo no me voy a bajar de la cama sin zapatos. Ven, me bajo sin zapatos y me voy a poner los zapatitos y me los llevo. Ándale, quiero que le pongas el Piernecito, ¿te lo pongo? Ahí va. O te quito el otro. No sabe bien qué quiere. ¿Eh? Ese. Ahí está. ¿Te lo pongo? ¿O te quito ese? ¿Te lo quito? A ver, este. Ahí está. Ahí hay que guardarlo. Ahí están guardados, ¿eh? ¿Y si quieres crear animales? Sí, sí. A mí no me voy a hacerlo. Yo pienso que hay que crear Tú puedes. Ay, si sí puede. Tú puedes. Bravo, si puede. Ahí va, ahí va, casi, ya casi. Ya casi. Dice, ¿Eh? ay, me quiero hacer maestro. Ay, qué muy difícil. Casi, casi. <risa> Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me senté aquí si no me ibas a ayudar? Va. Ya, ya casi, ya casi. Sí. Ya, ya, ya, ya te ayudé. Dile ayuda, metido, por favor. ¡Guau! Wow, <risa> ¡Qué gusto! ¿Te lo pongo? Sí, <risa> las patotas. Todas sudadas. <risa> sí, es... y y se queda como ¿Qué Vas por abajo? Y bajan, bajan, a bajan. 20, bajan, así, bajan. <risa> <Yendo> <Gallego. risa> Eh eh eh Mano, eh, atrás, eh, atrás, eh, atrás. eh? Qué guapo. ¡Ay, qué guapo. Así, así las manitas atrás. Ahí está, <risa> <Tíralo>. <risa> <risa> qué estilo. <risa> eh eh eh eh <risa> <risa> ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Yo, yo, yo, eh, yo, yo, yo, yo, yo bailo ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Tu tío no sé, ¿Quién es ¿Sí? ese? La Hola, precioso. Hola, Hola, precioso. Hola, precioso. Les presento a mi ahijadito y al padrino. Y al ahijadito, tan precioso. Tan precioso ese bebé, tan precioso. ¿Quieres ir con tu madrina? Ay, madrina. Ay, corre, agarra ¿Qué ver? Mira, mira, ¿qué es esto? Tócalo. ¡Ay, qué seriedad! ¡Qué seriedad! ¿Qué está de tu tamaño. No, ese no. Ahí está, pues, ese no. ¿Qué pasó? Oye, ¿estás enojado? ¿No te gustan tus regalos o qué? No madrina. Los odio, los odio madrina. Este sí no tampoco. ¿Te gusta? No, verdad. ¿Ese sí? sí le gusta. ¿Ese pero es lo que anda bien, bien este desvelado el chamaco. Y no sabe ni qué de tanto juguete que tiene. Hoy son letras. Eres mi mejor amigo. y no quiere. Ahí está su madrina con su ahijado Leonardo. verdad Leonardo? Qué pecho. No, no lo acostamos y dijo que no. Que acostado no. ¿Cuál quieres, pues? Pero no saben ni cuál quiere. mira, qué bonito. Con texturas para que los conozcan. Me gustó a mí mucho. A mí me gustó este. Sí. ¿A ti? ¿A ti también te gustó? No, dice que no. <muchas> Ninguno me gusta. Ninguno. Ninguno. ¡Eres tan asombroso! ¡Cuchita mocha! Ay. ¡Cuchita mocha! ¿Tiene sueño? Sí, sí, les está durmiendo. ¡Cuchita Se le ve en el pestañón cuando tiene sueño. ¡Cuchita mocha! Sí. se quiere dormir, ¿Se quiere dormir? ¿Se quiere dormir? Sí? No me duerman. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué precioso! Yay. sí. ¿Qué a la persona, la, la persona, la, persona tres, la, tres. Que Usa lentes, Ajá, eso. Ah, eso. Ay, uno a 75 y, y ha bajado 20 kilos en los últimos meses. ¡Tú te y ha bajado en ¡Tú te ¡Ay, Gordo, neta. Ah, <risa> no, ah, no, No, no, no eso es trampa. ¿Sí? Sí, Luis, ¿Se manchó? Sí. No, no, no. Te describió como uno de sus hermanos, no puede <risa> ser. <risa> y la foto la quieren como la mi la hermana. hermana. Sí, sí. Uh -huh. Ahí va. ¿Alex no hace metiche? rápido rápido rápido ¡No me no me lo arroja! ¡Soy amiga, que rompe ¡No rompe rompe no ¡No me rompe ¡No ¡No ¡No chui, ¡No, no, no, no, no eh, lo <risa> ¿Qué yo, Ay, Ahí está el cuchillo. Otro, ¿no? eh, son unos ultrabus 21. Ahí está el Uy, ya, Ay, esos ¿Cómo son ¿cómo Ah, no manches. Zapatos que tienen nombre son caros. Son caros. Están bautizados. Están bautizados. No ¿Y es, no, es eso? no saben acortar, ¿eh? No, los vas a. Ya, ya. El chui, el chui. A ver. Empezó. Mis ahorros. Es ahorros, Es un regalo, ya No sé. ¡Qué es eso! ¡Bien! Yes. Yes. ¡Ay, qué es bien es bien ese es un regalo, mano. ¡Tienes que tomarlo! ¡Tienes otro, que ponértelo. los no regalo! regalo! Este regalo! Yo Solo creo que no, no, tenis así, teija, los... fielos, unos no, a no, no, Me no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, La no, no, a A ver, no, a no, no, no, no, no, la, la oreja del bango. No, no, Ah, se supo. No, no es la oreja este ya es de la, no, no, la oreja A, no. es... A ver, A ver, ¿de qué, es... Es... ¿Qué, es... ¿qué te te te te estás haciendo, gordo? Este ya ahora sí es el del intercambio. <risa> <risa> ¿Qué llamo, Pero qué es eso entonces. Una. También, ¿También parte del intercambio. Ah. Es que le faltaban 20 pesos, y dijo. Mira, mira, mira, mira. Ah, Una cafetera porque llega a dormir a trabajar. Pinche carrera <risa> <risa> para que ponga café. Esos son mensajes, eh. Sí, joder. Va a ir armando ya la casa. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya sabía, sí. pinche A ver, a ver ¿Qué te regaló el pinche, no, no. El, el sí, el pinche tío? Muerte, sí. A ver Ahora sí, los tenis ah. A ver, los ¿No en Oye, esos están bonitos Esos, ¿eh? Sí, está Los sí. bus Los Luego no, te los pones, el siguiente. Ya, ya, ya. ya, mucho. ¿Qué Casi, casi le hace dejar. Veo cómo se siente correr. lo va. Ah, ah, Eso es un complot. Sí. ¿Qué eh? Si es broma, irán. Si sí, es broma, dice. Ver, bien. Que lo dejaste, que lo dejaste. No te lo dejaste. No te lo dejaste. ¿Puedo salir todas ellos yo? Sí, güey. Si la tomarme un trago, pues, tenía miedo de salir una foto tomando. Y sí, te con el museo. güey. ¿Qué a ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? está ¿Qué a ¿Qué ver, a ver, a ver. ¿Qué oh, oh, oh, oh, Tienes para echarte un baño con ese. Jefa, le diste el golpe. me tocó Claudia. Ándale, a ver. Esto es un Jefa, ¿cómo que se sí? a ver si no te equivocaste? Foto, Cecilia. Foto, oh, rompelo acá. Rómpelo, rómpelo. Rómpelo, rómpelo. Rómpelo. Rápelo, rápelo, a ver. A ver, ¿lo que a ver ¿qué es? ¿Qué es? ¿También, ¿también, al parecer. El, el, el, el Oye, ¿cómo no te ¿Cómo trabajar no en? se este, el el el, el ¿Eh? a, a, a ver, a ver A ver, a ver A ver, Ándale. Así ah, como me gustan, no, no les... ¿Cómo? Ay, son muy bonitos grandes, no donones. Claro. Sí, para que para que cuando se enoje se los aviente de que pues se le duela. Si sí, sí, sí, se ven ¿verdad? pesados, ¿verdad? no manches, se les duele. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Esa que tiene lentes yo. y ha perdido 20 kilos y ¿Sí? es protagonista. Ah. Ya ya se rompe se rompe chinga. Pero, por pues, rompe lo, rompe lo. Venga venga rompe lo rompe Rompe son los tenis ¿Eh? son los tenis, son los tenis? Son los tenis que fueron allá Amazon devoluciones de son de las cajas sorpresa sí, que venden a un dólar las que <ríe> salen en de internet de la, la, la de mi jefa, la de vieja la morada. No recuerdo, tranquilo. Aquello de de, de creo es que otro lo... breve eh, las bolsitas de ayer. Sí. Ay, ta bonito ese. ¿Simanchu? Ah, no sé sí, qué Ya me me siento falso aquí. Oh. A ver. Bueno, güey, pero pausa. las compraron cuando todavía pesabas 20 kilos mami. Sí. Eh. <ríe> Una disculpa <ríe> sí. Aquí, que, que te las arregle <ríe> mi jefa. <Sí. ríe> ¡Ah! gordo. ¡Ay, cabrón! ¿Y así no es para boda? ¡Ándale! <risa> ¡No, hay... <risa> Te las compro, Chuy. ¡Ah, está gordo. ¡Ay, te queda! No, pues a otro. ¿Quién abre? ¡Ahora sí, tu hijo! Muy bien. Ahora sí, ¿a quién le da? ¿Qué, ¿qué Más bien, haga? ¿él a quién le va a dar? Ah, el... deja, deja que termine de abrir su regalo. No, no, a Samantha ¿Qué? no la dejaron, ¿eh? No. no, ya, el que sigue. Sí, es Con la manita. Ta, ¿A quién ta, le tocó? ¿A, ¿A, quién ¿A quién le lo vas a dedo? Apunta con el dedo. Dale. Sí. Le tocó el padrino. ¿Ah, de quién? Ah. ¿El padrino de quién, ¿Antes de? Eh. ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Que lo abrace sí, el padrino. ¿Sí? A ver. No lo puedo creer, dice. No lo puedo creer. Me tocó ser su padrino. Ándale Dale, dale. No, pues ya me ser su padrino. Ahí, ahí, ahí. Yo, no. traía la caja. <risa> y ahora tienes que abrirlo con todo y Leonardo. Okay. <risa> es el reto. Gracias. Ay, Ándale. Sí, el... Ándale, gracias. Ah, le emocionó más que le haya dado el el like, el regalo que le dio, yo creo. ¿Qué le dices a tu padrino? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices a tu niño? Mira, si me hubiera llamado Ferragamo. <deóstate> bueno, Se llama Charlie, Charlie. A ah, la feria de los tenis. ¡Qué ¡Está chido! ¡Esto padre! tenis sucio! ¡Casi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Eh. Se manchó Bueno, pues por lo menos ya tienes arroz para esta semana. Arroz, <risa> progreso. Progreso. Oh, vas progresando. Sí. Gracias, eh, manchadito. ¿Sí? Te dije cuánta, te emociono más que te dieron. Viva... ¿Eh? Sí, por el lado. Ya, ya no te... quédate con el yo digo, no me lo hago. Eso quiero. No, ya no te hago eso, si se lo vas a a ahí, vas ah. a ¿Qué es? ¿Qué es? Ah. copiando idea. Ajá, ya vi. Se pusieron de acuerdo. ¿Tú los Gracias. escogiste, papá? ¿Tú los escogiste? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Gracias, ¿eh? Mm. Ya. Yeah. Mm. Pero ya mira ¿qué horas? Yo empecé, uy, sí, sí muy padre. Pero ya mira ¿qué horas? Mírate, si tocó el mi salido. ahijado, mi ahijado. Mucha suerte. <risa> Me tocó el papá del ahijado. ¿En serio? Tú eres el papá de la etapa? ¡Ah, Ay, papá. Ay, de la <risa> Ay hijo, se no te conseguimos a hacer papá mejor. <risa> Ahí está. Su cajota. Ah, no, no, Ah, no, no, no, Ya no, no, no, no, Que te diez. lleven Es aeropuerto a ver este, pasajes. no, no, no,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 Ah, del señor de las lomas. Son Ferragamo, ¿verdad? Son. ¿Qué número son? Son licenciado Son licenciados, Valeriano. Gracias. ¿De quién? De Leonardo. De Leonardo. ¡Ándale! ¡Qué fuerte! ¡Me tocó ¡Ándale! Y a ver, usted sí lo va a abrir con él. ¡Mira qué regalo! ¡Ándale! Se dice sí lo quiero ver, like. Yo no salgo aquí. <risa> de aquí pues. Ah pinche áralo, perro Ándalo <risa> ¿Qué pasó? Trae un huesote Ándale Ay hijo de la Mira nomás ¿Qué es? ¿Qué es? <risa> ya rompelo Mira <risa> y no lo sueltas <risa> Ve nomás. Ve nomás. ¿Qué? A ver, Corto. No? Fíjale. Oh, Mira. Ay, es incontable. Mira nomás todo lo que tiene. Qué bonito, qué, ¿qué, bonito? Sí. qué bonito. Leonardo ya ocupó no, un cuarto de juguete. Leonardo ya sabía <risa> que iba a regalar. No. lo escogió. <risa> y no lo soltaba. No lo no. soltaba. <risa> Ándale. ¡Bravo! esto vale más, le gustó más mi regalo, mira. bravo, se cerró otra ahí, vez otros zapatos, mándale unos zapatos déjame ver a dónde le puse el nombre a me tocó la J de, Juan la de Juan Carlos, doble a ver mi arroz Sí, ya, ya, ya. Ay, ¿Ah, yo. ¡Ah! la mamá ¡Ay, de la ¿Por qué se me olvidó? Oh, oh, oh. Ay, ay. bien. ay. ay. ver, A ver, ay. lo ay. que ay. destape. ay. ver, ay. ver. ay. Ah, pues, ¿qué dices, ¿Es que es un Ah, dale otro arroz eh, Ay, no ah, Gracias Dírtelo, Son, lo cinco. No Son cinco, Son dijimos Ese día dijiste que era cinco ¿Si era cinco? Ah, <risa> ese día qué bueno, a no, el día por sí. sí. A veces eso hay cinco papelitos. Depende del tiempo. A veces, tiempo, el día, ¿no? si el día no es no caluroso, se dilata el té. Sí, sí, Si es frío, ver, se, ver, se, se, se, se, se, se contrae. Tienes que a poner. Ay, no, chido. Acomodándose. A mí me tocó Alex. Ah, caray. Ah, chica. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo que le tocó Alex? Y me dijo que le había tocado a Juanca. ¡Ana, <risa> <risa> ah, el Está todo el blog. Es que son esas la las camisas la encargo Las camisas. Ay, qué de fresas? ¿Eh? ¿Por qué desde ¿Eh? <risa> ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! gracias, gracias. Así ah, no te queda tú, bajo de peso. Si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí no te queda todo el ¿Quién ¿es? ¿Eh? bajo de peso. ¿sí no te queda? ¿Quién es? 90 no, gramos? ¿Qué estás diciendo que te quedes muy grande? Te... Oh, no, ah, si sí puedes, no, se van no, no, Sí, Sí, sí, sí no, le, le cortamos por no, el lado. A mí me tocó una persona. ¿Qué, qué escogió Ceci? A ver, ¿qué escogió Ceci? <risa> <risa> <risa> a mí me tocó una persona. Que loco a veces no se enoja. ¿Y qué va? Eso soy yo. Porque me... porque Era Leonardo y feliz con mi regalo. Ya, la mamá, todavía! ¡Una plancha! ¡Que no, que no! ¡Que no, que A ver, no, que no! ¡Que 500, ¡Que no! sé. De 100, no! ¡Que no! ¡Que no! de 5.000 ¡Que no! ¡Que no! ¡Que ah, ¡Que no! no! A ver, a ver. Ahí voy. Papi. Oh. Ah, ¿Qué? un perfume. Ah, Versace. Ah, no ¿Te no que lo que pasara de 500 me ah, iban a repartir, ah, eh. Yo no sé. 500, sí, sí le gustó ahí el regalo del <risa> aire. Le gustó el aire. ¿Alguien que hago enojar? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien que hago enojar todos los días? Que vengo. Que vengo. ¿Te tocó cociste? Eh, eh, ¡Eso! ¡Qué eh, sorpresa! Es decir, nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. <risa> a ver, Pipe, se viene no, bien chido la bien. caja. A ver, agárralo. O el pie para la foto. Ah, entonces sí, este ábrelo con cuidado, Pipe. Porque te amenazó. Sí, es que aquí viene la alegría integral. <risa> a, a, a los federales para que vengan a ver si tiene bomba. ¿Para qué? Tenemos el sabueso. <risa> a, ver, no, no, no. a ver, a ver, huele, huele? ¿No ver. A, ¿eh? oh, a ver, a vele, <risa> ah, a, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, No, ah. no sé, no, sé. Ah, no. ¿Es no, no Este, le para que la gente quede agudo ¿No a gusto no, le no, la que no, no, <risa> Ah, pues. Ay, Ay, sí, a, a comérselo, a comérselo. A chingar. ¿sí, ¿Sí? Se paralizó. ¿eh? A ver, vamos a ver dónde se abre esta cosa. A ver. Ay, ah, que lo abra. ¿Sí? ¿Qué es lo que está viendo Pues es que no se lo no abre. Ay, no se pesa rápido, rápido. Sí. ¡Rápido! ¿Es esperado? ¿no? ¿Sí? sí. Échale ganas, Leonardo, échale sí, ganas. Dale. Dale, pelo. A ver, alguien, no. ayúdale un Ven, a entrar. Ven, ayúdale, está abriendo. Porque tú eres el papá. Su mamá no puede. Ahí está con. Ya, Cargándolo. Córrele, córrele, córrele. Córrele, Leonardo. Leonardo. La mamá, solo le está con la manota. ¡Oh, ya! que rellene la almohada! ¡Ay, que no ¿Le quitaste. Ay, oh. me engaño Ay, la lloró de la emoción. Fue demasiado. Mira, Pipe, Pipe como los camarógrafos ahí atravesándose a las otras compañías. ¡Ay, qué bonito. ¿El que sigue? ¡Ay, qué bonita ¡Ay, qué ¡Ay, ya ¡Ay, hey? para jugar, de ¿eh? más ¿Eh? ya no sabemos oh, qué hacer no. el pobre bebé de... mira ¿cuál? ¿cuál? mira, nosotros se los recibimos para que no se desesperaran y no creímos que fuera a abrir regalos porque dijimos así, que los vean ¿Ya? Con mi ahijado Se le tocó que me dieran el intercambio Una bolsa de arroz Ahí está mi regalo Arroz progreso, un kilo Aquí no lo puedo abrir porque ay. está chulla aquí. ¿Eh? es se que daño? ¿Eh? lo ¡Eh, igual! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Ay! Mira. ¡Suéltale! Ya se fue, gordo. ¡Suéltale! Ah. ¡Suéltale! ¡Que resuelte! ¡No se es Ajá. Ay, suéltale, suéltale. ¡Au! ¡Au! Ay, eres mi magua. ¿eh? Ya, adiós. Ya, ya, no. ya. ¿Qué andas haciendo? Travieso, ¿qué andas haciendo? Me agarrando esto, me ahorcando. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah, ah, ah? Que cambiar. Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, ya se acabó, la leche, la leche, caliente. la leche, caliente hay que cambiarlo <risa> hay que cambiar leche, la hay la leche, la que ¿eh? la la ¿Pues si te la tierra, ¿Eh? ¿Si te ¿Qué en la otra la la la ¡Ay, esos piecitos! ¡Ay, esos piecitos! Tocaba al padrino vestirlo porque no lo había vestido. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo díselo? A ver. Ah, eso ver, me queda grandito. Ah, no sé. Ahí está? ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, no es cierto! ¡Está arriba no le queda! ¡Ay, qué precioso! Ay, que y el padrino todo Ay, no cansado. no tienes una faja por la espalda. <risa> ah. Ya llegó el transporte. Ya llegó la limosina. 8, 8, 6, 8, 7, 9, 9, 9,